Recordemos qué hemos realizado durante esta semana, hemos visto la parte izquierda del Canvas, todo el backstage, la maquinaria necesaria para hacer realidad nuestra propuesta de valor. Ello incluye actividades clave, socios clave, recursos clave, que nos darán los costes que tiene nuestra idea de negocio. Aplicado esto a Google, recordar que era nuestra pregunta reto de esta semana, tendríamos que el recurso clave de Google es su plataforma de búsqueda, evidentemente, y las actividades clave, pues son varias, la creación y mantenimiento de esta infraestructura, la gestión de los servicios principales y la pro promoción de la plataforma a sus clientes.